La PRESIDENTA. senadora Palencia. Gracias, presidente. Buenos días, Bueno, señora Aguirre, lo primero que tengo que decirle es que cuando hemos leído sobre todo el cuerpo de la moción, pero también el petitum, pues nos ha causado una enorme preocupación y también sorpresa. Le, le voy a decir por qué una moción sobre homogeneizar las retribuciones de los profesionales de los centros dependientes de del Sistema Nacional de Salud pues nos causa sorpresa. Le voy a explicar gracias, sobre todo por dos motivos. Miren, En esta cámara, como ya le han dicho, se han debatido varias veces iniciativas que ha traído la oposición con la intención de, de analizar, de mejorar, de hacer grupos de trabajo para, para darle solución a los problemas que tiene el personal al servicio de, del Sistema Nacional de Salud. Nuestro grupo, sin ir más lejos, presentó una iniciativa que tenía por objeto mejorar la contratación que, además, eh, eh, era de obligado cumplimiento porque había una sentencia de, del Tribunal de Justicia Europeo y, y, y ustedes, el Partido Popular, pues se han negado siempre. Eh, también nos ha producido sorpresa que, que ustedes traigan aquí una moción porque no nos podemos olvidar que el Partido Popular es el partido es el partido de gobierno. Ustedes no necesitan traer una iniciativa a este Parlamento para proponer un grupo de trabajo en el Consejo Interterritorial de Salud. De hecho, el 24 de abril, si no estoy mal informada, ha habido una sesión del Consejo Interterritorial y hubiera sido pues, una, una ocasión magnífica para proponerlo. No obstante, y en aras de mejorar su moción –y aquí va eh, mi preocupación– por porque efectivamente esta moción deja mucho que desear, pues nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas. Verán, nosotros somos conscientes del problema y de que no es solo la, la diferencia retributiva, sino de que va más allá. Nosotros proponemos enmiendas que ponen el foco en la resolución de, de problemas reales con el gobierno como impulsor de un proyecto de modificación para ver... ¿Cómo encara el, el Gobierno el, el problema? El Gobierno no puede eludir su responsabilidad como poder ejecutivo para petándose en un grupo de trabajo que desconocemos quién o para qué se forma. Debe proponer medidas y, y soluciones ya dentro del Consejo Interterritorial, efectivamente con la participación de las comunidades autónomas. Por esta razón, incluimos también la obligación de formular ya, porque era para antes de ayer. Eh, Les recuerdo eh, que, que hay un compromiso de la Conferencia de Presidentes de, de enero, de, celebrada en enero de 2017, para que aborden una propuesta de modificación del modelo de financiación autonómica. Sin esto, sin este abordaje, no se puede abordar lo que pretende el, el, el Grupo del Partido Popular, salvo, por razones obvias, salvo que esto sí que me preocupa mucho, que ustedes hablen de equiparar a la baja. En paralelo, proponemos otra enmienda para verificar que todas las acciones y este impulso llevado por el Gobierno son respetuosas con el modelo de distribución de competencias del Estado, con las comunidades autónomas y también con los derechos laborales del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud. Es decir, nuestras enmiendas tienen como finalidad fijar la creación de un grupo de trabajo, sí, pero con concreción, que sirva para solucionar problemas y no un ente definido, indefinido como nos propone y parece que pretende el Partido Popular. Nada más, muchas gracias.